Antonio eh, en Guevara Plaza eh, es ahora mismo, ostenta ahora mismo la Cátedra de Innovación Turística en la Universidad de, de Málaga y tiene una larga experiencia desde la tecnología, que es su ámbito justamente de, de especialización en el desarrollo de, de sistemas para la gestión de, de flujos turísticos, eh, al margen de otras muchas cosas. Entonces, bueno, te paso la palabra, Antonio, para que nos puedas contar vale. un poco la experiencia ahí en Málaga y lo que hacéis. Muy bien, muchas gracias. Eh, en primer lugar, agradecerte, Esteban, que me haya invitado a este foro. Y la verdad es que también me ha gustado mucho escucharos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque estamos trabajando en, en muchas cosas en Málaga relacionado con, con los problemas que, que realmente mmm, están ocurriendo en todas las ciudades. Granada no es, algo, no es algo particular, sino es algo general, ¿no? También me ha gustado mucho escucharlo usted, porque… Eh, yo soy decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Eh, somos la única facultad de turismo que existe en la, en la comunidad andaluza exclusivamente en turismo. Las demás son o compartidas con otros centros porque han sido rehabilitadas o absorbidas, como por ejemplo en Sevilla, que queda es turismo y finanzas. Y en el resto de las eh, provincias, pues el grado de turismo, como bien ha dicho, es un apéndice de alguna otra titulación que, que sus profesores son muy buenos y dignos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Dentro de, de la gran amalgama de titulaciones que tienen, pues no tienen, digamos, una especialización. Entonces, nosotros tenemos la suerte, desde cuando la Universidad de Málaga, digo un poco para situar en contexto, eh, se creó por primera vez los estudios de turismo, decidió hacer una apuesta de crear una facultad de turismo. Entonces, somos grupos de investigación especializados, de diferentes ámbitos, etcétera, ¿no? que colaboramos en, en muchos en muchos proyectos que me hubiera gustado eh, a lo mejor hablaros de otras cosas que estamos haciendo, ¿no? Porque tenemos una visión del turismo eh, relacionada con el desarrollo local. Uno de nuestros parámetros de la facultad es turismo sin desarrollo local, no lo queremos, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Entonces, para eso hay que hacer una serie de medidas y actuaciones que, que normalmente hacemos eh, con procesos participativos como estos, que yo creo que son muy positivos, y entonces hemos desarrollado diferentes planes, desde, desde el plan estratégico de, de Mijas, Torremolinos, participamos en los planes desde hace bastantes años eh, del cambio turístico que ha tenido Málaga. Málaga capital es una ciudad, como bien sabéis, vosotros tenéis una, un reclamo turístico maravilloso que es el Alhambra y es vuestro patrimonio eh, por el cual vienen aquí. En cambio en Málaga no tenemos ese componente patrimonial, pero en, en, un, en un periodo de 8 de o diez años no hemos, recon, no hemos reconvertido un turismo cultural, con sus sombras y sus luces, que hay que. que y ahora, pues, pues, por ejemplo, ya tenemos abiertos unos foros de trabajo relacionados con. digamos, la gestión de flujos. Eh, la sobrecarga, en lo, en lo, vamos desde la propia facultad lo planteamos, lo estamos llevando a la sobrecarga de la restauración, eh, la planificación urbanística, etcétera, son cosas que todas las ciudades y entonces pues, siempre estamos inmersos en ese tema. Bueno, cuando Esteban me propuso, yo le propuse una, una, una idea, tengo, tengo una reflexión de la, de la que yo no soy muy partidario de seguir la, las transparencias, pero eh, para, que, para situar hacia dónde voy y, y, y además que se relaciona con todo lo que estamos hablando con eso que veis ahí, eso para mí, con esa transparencia podría explicar todo lo que hay. ¿Eso qué es? Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Eso es que el destino ha perdido el poder, ¿vale? El destino, el destino como destino turístico, ha perdido el control. ¿Y por qué? Podemos reflexionar por, muche, por muchas razones. Una de ellas es por la tecnología. ¿eh? He cogido y he fotografiado cuando llegue la acción que es de tecnología para después comentarla cuando llegue el momento oportuno, ¿no? ¿Y por qué lo ha perdido? Lo ha perdido porque perdió los destinos, no el de Granada. No estoy hablando de Granada, estoy hablando de todos los destinos turísticos de Andalucía, de todo y Granada también, por supuesto, porque aquí estamos y para ello para ello hemos venido. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues, eh, digamos, el empoderamiento ha sido, eh, por una reflexión que además he escuchado, eh, de que no se tiene competencia en... Digamos que son las empresas las que tienen que realizar las cosas, y entonces pero los destinos tienen, digamos, eh, eh, yo siempre digo, eh, y en la, en la facultad hablamos de dos cosas, hay una balanza. Una es eh, el libre mercado y que todo el mundo pueda vivir del turismo y por, otra, y, por otra parte, está la gestión pública, que es la que debe poner las medidas oportunas para que esa balanza esté equilibrada. vale si, si solo lo dejamos en una, en una parte de la balanza, pues, eh, digamos, se va desestabilizando. Y eso no es fácil, pero con trabajo se puede ir consiguiendo. ¿no? Y la tecnología es una cosa de es esa. Y digo que es esto, porque, por ejemplo, esto es eh, lo que se acaba de decir o acabo de ver de los MUPIs. No lo he visto nada más que en las. Eh, de las APPs. Es decir, hay cientos de app, eh, cientos de, de, de. voy a ver qué pasa aquí. cientos de, de, de herramientas tecnológicas. Que, que están surgiendo en las ciudades, incluso los propios destinos generan y generan y generan cosas que no tienen ningún sentido, ¿vale? Ningún sentido ni ninguna cohesión, ¿no? Entonces, esa es, esa es mi reflexión desde el principio hasta, hasta llegar a lo que realmente hay que hacer. Primero, la primera reflexión es que el turismo, eh, siendo nuestro primer sector, mmm, le llaman industria, no es una industria, aunque a veces le llamamos industria porque tiene externalidades, como las que estamos hablando, afectan a los vecinos, afectan al desarrollo sostenible. Entonces, siendo la primera industria, pues no existe realmente una cohesión en el desarrollo de políticas turísticas. ¿no? Eso es una cosa bastante, bastante real, bastante real y que, y que realmente. Y nosotros estamos intentando desde mucho trabajar con la Junta de Andalucía. Yo ahora, después, comentaré algunos proyectos en los que estamos inmersos eh, cuando terminemos. Entonces, yo, yo me he planteado esto. Eh, con una, con una, una guía, ¿eh? una guía que muchos de vosotros y vosotras la, la, la tendréis, pero yo me gusta hacer las, las transparencias, la, la, las conferencias con una lógica de, de, de conocimiento, ¿no? cosas que ahora no se saben, pero yo la quiero recordar. ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de turismo, no podemos hablar de turismo de cualquier punto de vista. No es lo mismo ser turista, ser empresa, ser destino, ser intermediario. Entonces, eh, eh, tenemos que estar... Claro, porque cuando la gente habla de turismo, como el turismo todo el mundo lo sabe y lo banaliza, porque se saca un billete de avión, se saca, pues entonces resulta que, que todo el mundo sabe de turismo, sabe de turismo el arquitecto, sabe de turismo el informático, sabe de turismo, ya os explicaré después mi currículum. ahora porque estoy aquí de hace ya 30 años que estoy en turismo, ¿no? Pero bueno. Eh, yo, aunque soy del lenguaje de sistema informático, que es una de las potencialidades que me ha dado mi conocimiento informático es aplicarlo al turismo. Pero el problema que hay es que cualquier persona que estudia, por ejemplo, ingeniería informática, de pronto le encargan una PP turística. ¿Qué ocurre? Pues no tiene ningún sentido. Es decir, todo ese tipo de cosas es el que se mezcla. Si hablamos de marketing le pasa igual. Hay alguien que es de marketing, que es maravilloso, que es marketing de, de, de relacionado pues con eh, establecimientos, con compras, con productos y ahora de pronto se mete y, y, y no conoce ni siquiera bien el mercado, no todo, pero es general un poco para… Entonces, yo he yo planteado esto. Primero, los conceptos que nosotros creemos que son fundamentales, saber que es un destino, porque aunque destino hay de múltiples eh, aspectos, pero como estábamos aquí en Granada, pues para que lo veamos qué es la inteligencia territorial, qué es esto que hoy está aquí, que hay que cultivarlo y estructurarlo. Si no se estructura, no sirve para nada. Después, quiero hablar del ecosistema digital del turismo para saber qué es cada uno y en qué actuación. Es que no es lo mismo que esté, que esté hablando con un vecino, que esté hablando con una empresa, que esté hablando… No, tengo que saber en qué posición estoy y el destino tiene que ser el que haga esa balanza después un concepto que nosotros hablamos en Málaga que es el destino sinfónico, que es una metáfora, ¿no? realmente que es que es una una orquesta solo funciona por la coherencia entre todos los instrumentos, con lo cual quiere decir que el destino tiene que ser un elemento sinfónico, ¿vale? Si no es sinfónico, no vale porque entonces estará, estará tocando uno la guitarra por un lado, el otro estará tocando el violín y el otro el piano, ¿vale? Entonces, el destino no. Y eso está muy relacionado con la tecnología y ahí es donde entra un poco eh, el, el apartado que he visto en, en el punto concretamente <coughs> concretamente el, I, el ICT9, implantación de un sistema de Big Data, y me han tocado en el punto clave y llaga, ¿no?, de, es cuando, digo, que había que plantear quién ha planteado ese sistema de Big Data y cómo se plantea ese, ese sistema, porque eso no es tan fácil como, como parece como poner ese palabra en la en letra. Entonces, hablaré de qué es la arquitectura. Y después hacemos unas reflexiones finales de, de que esa, digamos, de lo que habría que implantar realmente. Otra cosa es que si hay recursos para implantarlo, si hay voluntad para implantarlo y si realmente se podría implantar. Eso será otra cuestión. Pero eso es lo que hay, porque la tecnología está para hacerla. Yo siempre digo lo mismo, es decir, eh, ¿Hacienda tiene la tecnología o es que yo me meto y no hago no me hace el borrado automático y me ha buscado dónde he trabajado, cuántas conferencias he dado? ¿Eso qué existe? Porque tiene Hacienda sinfónica, es decir, está totalmente integrada. ¿Nosotros qué, qué era lo que hacemos? No lo tenemos. Entonces, a partir de ahí la empresa se empodera y entonces nos tienen completamente eh, volcados los flujos sin ningún control por parte del destino, ¿no? Bien, brevemente, un destino turístico, todo el mundo sabe que es, eh, he cogido una, una definición de Jafar Jafari, pero que, que realmente un destino turístico, hoy por hoy, podría ser desde un parque de atracciones, hasta, hasta un resort, ¿no? En un eh, Podría ser un destino, es decir, o incluso eh, si veis, los, por ejemplo, los cruceros, en Málaga hablamos mucho del tema de cruceros, eh, el destino es el barco, porque cuando tú coges un crucero el destino es el barco, lo, lo de menos para la gente que te está vendiendo es lo que tú vayas a ver, ¿no? Esas eso son cosas que habría que reflexionar, pero realmente es un territorio eh, y estamos en una ciudad como Granada y Málaga, ¿no?, que, que hablamos…, un territorio donde, donde hay…, y aquí están recursos, demanda, como veis ahí, empresas, instituciones, bases económicas, bases sociales, que son las que hoy ahí hablando, elementos espaciales, etcétera. Y todo eso tiene que ser holístico y tiene que tener, de alguna manera, un, un sistema eh, cohesionado. Eso es un destino, ¿vale? Bien. ¿Qué es la inteligencia territorial? La inteligencia territorial parte de unos estudios que hacen en la Unión Europea hará unos 15 o 20 años y es, eh, digamos, eh, poner en valor los territorios, el conocimiento y las eh, características de los mismos. ¿Y eso quién lo tiene? Pues eso lo tienen realmente los propios habitantes del territorio. Es decir, en ningún caso eh, una plataforma generada en Estados Unidos tiene el conocimiento de lo que puede pasar hoy en Granada o de lo que está pasando en Granada. ¿Por qué lo tiene? Pues porque algún granadino o granadina o, algún, o alguien ha cogido y ha subido parte de, ese, de esa información suya y la ha puesto en esa plataforma y entonces la está compartiendo. ¿Qué ocurre? Esa persona que es individual y no colectiva o un grupo eh, ha compartido parte de la inteligencia territorial o de, los, o de los productos o de las cosas que hay en ese tipo de, pla de plataforma, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si nosotros no tenemos orquestada en un territorio la inteligencia territorial… Pues, ¿qué nos ocurre? Pues, nos, ocupe, nos ocurre que nuestro conocimiento lo va a explotar otro. ¿De acuerdo o no? Lo va a explotar otro. Entonces, los procesos participativos son muy importantes en este, en este aspecto. Nosotros tenemos varios grupos de investigación trabajando en, en temas de inteligencia territorial. Esto, es como el plan, os lo voy a explicar brevemente, pero es para que veáis, eh, digamos, el hilo, el concepto. Es sí, decir, destino, destino es inteligencia territorial, porque yo no vengo a Granada... Eh, ...para ver lo mismo que hay en otra ciudad, yo vengo a Granada para ver las características y las cosas que hay en Granada. No solo eso, sino que además yo, por ejemplo, hoy soy un visitante porque no voy a quedar aquí, pero si vengo de turista... ...que además vengo mucho a Granada porque me encanta, ¿eh? entonces, eh, cuando, yo me, cuando yo vengo a Granada, que vengo como turista... ...porque soy dentro de ese 60 o no sé cuánto por ciento de españoles que se quedan aquí, yo no me quiero sentir turista, ¿cierto o no? Es decir... Es la reflexión de que un turista no se quiera sentir turista en una ciudad es muy importante. Primero, porque eso hace que esté puesto en valor lo que es la inteligencia territorial y el conocimiento o lo que son las particularidades del territorio. Cuando yo vengo aquí y me meto en una calle y la veo llena de cosas de turistas… Pues yo mismo, me, como turista, no me siento bien. Entonces, eso hace que al final eh, la ciudad vaya, no vaya funcionando como realmente va funcionando. Se ha dejado en manos de determinadas empresas que hagan o pongan a la venta o que hagan determinada de de restauración que a lo mejor habría que controlarlo de alguna manera. Bueno, entonces, la, la idea de la inteligencia territorial, un poco por resumirla, esto es muy largo, habría que hacer una conferencia de esto, pero es, es para, que vea, para que veáis lo que son, el de, el, digamos, la unión del conocimiento con los instrumentos y el desarrollo sostenible. En definitiva, hay varias transparencias, pero me las voy a saltar. Son dos conceptos básicos. Uno es este que está aquí a la izquierda, inteligencia colectiva. La idea es, la, digamos, crear herramientas de participación ciudadana para generar tecnológicamente un conocimiento, ¿para qué? Para que se impliquen los ciudadanos, para que se conozcan los recursos, para que se sepa que hay sobrecarga en determinados lugares, etcétera. no Eso es la, la inteligencia territorial. Y después, para poder aplicar la inteligencia territorial, hay que tener un sistema de indicadores, indicadores de lo que es la capacidad, de los flujos. Normalmente que tienen que estar estructurados y, y diseñados por un equipo de expertos y consensuados. Entonces, en un momento determinado, cuando digamos, con esa bases de participación se crean esos sistemas, tenemos la inteligencia colectiva con indicadores. Y entonces me va a permitir. me va a permitir, con determinadas herramientas, crear esto. ¿no? Una estructura en la que tiene. Sistema de Información Geográfica, donde están que todo el mundo lo utilizamos. Yo lo utilizo para venir aquí, aunque es el de Google, pero pero podríamos utilizar otro sistema. Es decir, eso habría que ver cada uno de los sistemas que hay, ¿no? Después las tecnologías y ahora veréis, no las tecnologías por tecnologías, sino tecnologías sostenibles y de una manera estructurada, ¿vale? Después tenemos la comunicación, tienen que fluir de alguna manera en esta inteligencia territorial los parámetros de comunicación entre las diferentes partes. ¿Para qué? Para a través de la sistemática los indicadores poder generar ese conocimiento, ¿vale? Visto eso de esta manera ya tenemos, por, por, por un lado, que, que todo destino turístico debería, le podrá llamar como lo llame inteligencia territorial o como quiera llamarlo, pero un destino turístico tiene que tener, al menos obligatoriamente… Una estructura que puede ser tecnológica o no, pero que permita integrar el conocimiento del territorio. En el momento que lo tenga y reciba esa parte, ese, ese FIFA, pues podrá crear indicadores y hacer todo este tipo de cosas, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora… Eh, ya nos hemos situado donde estamos, ¿no? Entonces, nos estamos, nos estamos situando en un mundo complejo, en el mundo del turismo, que, hombre, que yo creo que ahora, según ya los datos, parece que van a cambiar. Los países árabes están despertando, va a haber gente que se va… Eh, también mmm, los políticos siempre hablan mmm, de una de una forma que ellos lo que quieren es crecer y crecer, sus números es crecer, no, no es realmente eh, buscar algo de, de calidad, o sí lo buscan, pero, pero se digamos, se, digamos, están continuamente dando entrevistas de que ya hemos llegado a los nueve millones, a los nueve millones y medio, ¿no? ...el aeropuerto de Málaga ya llega no sé cuánto... ...hay tres vuelas... ese tipo de cosas... ...entonces lo que no hay es un poco... Eh, ...eso no es malo... ...siempre y cuando esté dentro de una... ...de un tipo de turismo y una calidad determinada... ...pero claro... ...eso hace que, que uno entre en el ecosistema digital del turismo... ...y yo siempre pongo a este que es mi primo... ...y está ahí ¿no? ...y está ese gol... ...¿por qué? Porque, ...porque es lo que os he dicho al principio... ...yo qué soy... ...porque si yo estoy hablando... ...con un turista... Este piensa de una manera totalmente distinta a si yo soy la empresa del destino. Eso está más claro que el agua. O si soy... Ahí, pues, como veis, en principio no, hay, no están los agentes, no están los vecinos, no están... Porque eso estaría dentro del destino, ¿vale no? De lo que es la empresa. Hemos puesto la empresa del destino, aunque es una empresa pública, aunque sea una consejera, puede ser de... Muy, ahí hay otra, otra estructura que habría que, que estudiar. Pero, un poco para, para distinguirlo. Que, que yo soy un turista, pues entonces lo que quiero es lo que quiero. Eh, Llego aquí, pincho el móvil, me monto en el autobús, me monto en no sé dónde, quiero ir a un sitio, yo lo que quiero lo que quiero. A mí quiere, o, o vosotros cuando vais de turista no queréis eso, queréis situaros, localizaros, saber dónde están las cosas, etcétera. ¿vale? Entonces, existe un ciclo de vida del turista, o un ciclo, digamos, de, de, de, de, de, desde el punto de vista del turista, que es ese que hay ahí, que es el momento en el que decide, que es donde todo el mundo, ahora veremos esa decisión por dónde viene y quién la controla, lo que está claro es que en la decisión no están participando los del destino. Hoy por hoy, en el siglo XXI, en 2018, han perdido el tren. A lo mejor si hubiéramos hablado de esto hace 20 años, sí, pero ahora, y ahora lo veréis, si queréis cualquier informe os lo puedo decir. Entonces, todo el que hable de esto, y lo puedo discutir con él. No. Hará todo lo que quiera, todas las campañas, todo lo que quiera, pero la gente, el turista, no mira en las plataformas de los destinos. Buscas en plataformas que tienen información del destino, pero no son del destino, son de otra empresa. Con lo cual, ahí es donde empieza todo el problema. ¿vale? Bien. La fase de decisión, ahí tenéis alguna, no me no voy ahí, eh, está pensando. Después llega la, la fase de compra, que al turista... Y desde el punto de vista del turista le importa poco, ¿cierto no? ¿Por qué? Porque él lo que va a comprar es el billete de avión que quiera, el hotel que quiera, al precio que desee y tal. Y entonces, entra en plataformas de compra que ahora veremos, si soy empresa, el problema que tengo, ¿vale? Que también hay que verlo esto también desde el punto de vista no solo de vecinos, sino del que tiene que mantener un edificio de, de, de un hotel con trabajadores, etcétera, que tiene también otro, otro problema, ¿no? Otro, otra estructura. Bien. Ese Ahí, por ejemplo, el destino tampoco tiene nada que decir, porque normalmente es 90, pero también podría haber estructurado o articulado, de alguna manera, como veis, la capacidad de compra de la gente de su territorio y no la ha articulado. Como no la ha articulado, otros la están articulando por él. ¿Vale o no? Ahí es donde, por eso es la transparencia y arquitectura tecnológica de sistemas de gestión de destino. ¿Para qué? Para que veáis… Eh, bien, yo no estoy eh, regañando a nadie, yo lo que estoy hablando es de una situación real que hay ahí y digamos y cuáles son las medidas que hay que ir tomando. Estas medidas, por ejemplo, la estamos tomando ya con andalucía.org, la estamos tomando con el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, lo estamos, lo estamos implantando porque este, este tipo de cosas no solo basta tener la tecnología, necesita también los agentes que quieran hacerla, ¿vale? Y entonces ahí es donde estamos, ¿no? Pero esa es la estructura. Bien, el turista compra donde quiera, donde sea, donde se encuentra. Ahora vemos el ecosistema de venta. Después tiene, viene al territorio y lo que está ocurriendo desde nuestro punto de vista es que después del viaje, ya antes estaba el ciclo de después del viaje, pero el después del viaje se está acabando. ¿Por qué se está acabando? Yo, por lo menos, y yo soy ya de una generación, como veis, un poquito avanzada, ¿no? Es decir, que eh, normalmente lo que hace es compartir en el momento en el que estás lo que estás haciendo. A lo mejor hay gente que después hace un álbum de foto en su casa, a lo mejor, pero cada vez hay menos. ¿Mm? La mayoría de la gente ya le da el botón aquí y te crea el álbum automáticamente esto, con lo cual quiere decir que la parte de después del viaje se está abandonando desde el punto de vista del turista. Luego, en la experiencia, ¿quién está? Pues la experiencia está, que la está haciendo aquí, pero nosotros desde los destinos ni nos enteramos de nada. No nos enteramos porque ¿dónde lo comparten? En otros lugares que no son los nuestros, con lo cual vuelve a afectarnos. A lo, a lo, al punto de vista del territorio. Bien, del punto de vista del turista ya está, es decir, esa es la estructura y, y cuando tú hablas con un amigo tuyo y te dice que es el más listo del mundo y que encuentra los billetes a 20 euros, yo todavía no compro ninguno 20 euros, pero son los más listos, ¿no? Y hay gente que los compra, bueno, tú sí los has comprado, bueno, pues cada uno, eh, depende de decir dónde vaya ahí, está claro. Pero, bueno, vamos a la segunda parte, vamos a la segunda parte, la intermediación. La intermediación es muy importante conocerla. Es decir, estamos sometidos, yo creo que el turismo dentro del, del sistema digital es el, el, más, el más intermediado. La intermediación es necesaria, no es, digamos, algo que haya que evitar, pero lo que pasa es que cuando se convierte en que solo es todo intermediado, pues entonces resulta que, que hay un, un gran problema. Este he cogido… Bueno, an, antes de, de decir, digamos, me, me gustaría desde el punto de vista tecnológico explicaros esto para que veáis que esto va a cambiar también. Estamos hablando en esto y estamos en una fase de cambio. ¿Mm? Eh, esos son dos… Lo, ¿Cómo funciona ahora mismo la tecnología? Que es la estructura cliente-servidor, que es internet eh, y se basa en cliente-servidor. ¿Qué es cliente-servidor? Pues que yo tengo una información y tú me las preguntas y yo te respondo. Y si tú me la preguntas y yo no la tengo, la pregunto a otro y ese me responde a mí, y yo te respondo a ti. Luego un cliente para el que vosotros utilizáis normalmente es o el explore o el chrome o el, o el safari, ese es un cliente y los servidores pues, son programas como Pax, etcétera, donde ahí se mete en base de datos y la gente le pregunta. Bien. El nuevo, el nuevo sistema que ya habéis escuchado por ahí, que viene, que es el tema de blockchain, el tema de, es el peer to peer. Que hay mucha gente, que ahora veremos, que la está utilizando equivocadamente porque utiliza el… Ahí es donde está, entra la gente, digamos, de, de vender eh, determinadas cosas que no son reales. utilizan el, el, el turismo peer-to-peer -peer como si fuera eh, ya que ha llegado y no ha llegado. Está dentro de la estructura de cliente-servidor. Es decir, que la parte de peer-to-peer -peer existe tecnológicamente, pero no está implantada en el turismo. Os voy a poner ejemplo para que lo comprendáis muy fácilmente. Eh, una estructura peer-to-peer -peer es cuando nosotros nos descargábamos música antes eh, con, con Ares o con Emule, ¿os acordáis? Con Emule, con Ares, tú te creabas My Share Folder y decías, quiero buscar la canción de Alejandro Sanz. Y empezaba a descargarse en tu, en tu en tu ordenador. ¿Desde dónde? Desde el ordenador de otro, de otro punto que se conectaba directamente contigo. ...cuando eso vieron las grandes empresas... ...que le pegaron un corte al tema... ...y entonces pues crearon plataformas como Spotify... Claro lo puede hacer también... ...pero ya está totalmente controlado... ...¿de qué manera? ...ya te te conectas con Spotify... ...no te conectas con el que te daba la canción antes... ...ni alguien se llevaba de tu ordenador la canción tuya... ...a otro a otro sitio ¿no? ...entonces es, pues con el turismo pasa igual... ...si, si alguien te está vendiendo... Eh, ...que yo yo estoy con vivienda de fines turísticos... ...poniéndolo en una plataforma... ...para que todo el mundo la venda te lo vende como turismo peer-to-peer, -peer, pero no es, porque tú lo que haces es ponerla en una plataforma a un servidor, que es, por ejemplo, Airbnb, y Airbnb lo pone en todo el mundo, con lo cual lo que está haciendo es recrear el mismo modelo como todo lo demás, pero te lo vende como participación de los vecinos, de, de la venta de la experiencia, rollo que no es tecnológicamente así. Y eso es muy importante. porque es muy importante saberlo? Porque cuando alguien diseña planes tiene que saber esto, tiene que saber este tipo de cosas, no puede dejar de saberlo porque cuando se mete a comprar o a diseñar tecnología sin saber tecnología, pues es lo, que, es, lo que ocurre es que viene alguien y te mete gato por liebre, como en cualquier otra cosa. ¿no? Bien, Esto es una cosa que yo utilizo mucho allí con mis alumnos, es un, un gráfico impactante ¿no? y es lo, yo no lo he hecho, lo he cogido de Google, Te ahí en Google Mocio, que es una empresa de transfer y hizo este, que ya está prácticamente desactualizado. Digo, estoy esperando que haga otro, porque hace esto un, un curro tremendo. ¿no? Entonces, claro, eh, ¿esto qué es? Pues esto es el ecosistema de la intermediación turística, que creemos que es lo mismo, pero no lo es. Y es muy importante saberlo, porque eh, muchas veces los vecinos o los que están en los territorios les, les solicitan a los gestores de destino que hagan determinadas cosas, pero ellos no tienen, digamos, esa capacidad, si no actúan de otra manera, como veremos, para poder gestionar esto de otra manera. ¿Por qué? Porque el mundo… Es muy grande y entonces hay mucha gente, no desde ahora, desde, hace, desde el año 60, que es cuando empieza el turismo eh, a conectarse por, por la red. No, por, no por, eh, por internet, sino por otras líneas que había como X25, etcétera, ¿no? que ahora no, no es el caso de ponernos a, a explicar eso. Pero fijaros, por una parte están los buscadores, vale son simplemente una pincelada, todo el mundo va al buscador. Nosotros vamos a Google porque estamos aquí, los rusos van a Yandex, los chinos van a, a Baidu, cada uno va a un buscador, ¿vale? Y busca. Cuando busca, el buscador te va a redirigir a lo que a él le interesa mandarte, como es lógico, porque eso está ahí y no vamos a estar hablando ahora de promoción. Pero yo lo que, lo que eh, quiero que veáis el, la, las diferencias de cosas cuando yo me voy conectando. ¿Y cómo? Si, porque ya no soy turista, ahora soy una empresa y me enfrento a mi producto, que puede ser una ruta por el Darro y, y venir a la, al albaicín, una empresa local o puede ser una turoperadora que ha comprado un paquete en cualquier sitio, tú se las compras cualquier agencia y te mete aquí a 300 personas y tú no sabes ni que van a venir. ¿Vale o no? Es decir, ese, ese es un poco el ecosistema. Entonces, buscadores. Por otro lado tenemos agregadores. Agregadores son pues, aquellos que pongan información de varios y te la diseña Skyscanner, Kayak, Trivago, pero no nos podemos olvidar desde el punto de vista empresarial que esos son los mismos que después venden con otra por ejemplo, la, la gente se queda un, a, digamos un poco a, eh, a digamos esto, esto es imposible lo que está diciendo Antonio es mentira por ejemplo, las dos grandes empresas digamos empresas comercializadoras del mundo son Expedia y Priceline ¿vale? entonces eh, Priceline es booking ¿vale? Priceline es booking es kayak es la misma, ¿vale o no? Expedia es TripAdvisor, Trivago, con lo cual quiere decir: si tú eres un turista a ti te da igual, pero si tú eres un empresario, pues o una empresa de aquí de Granada, pues tiene que saber con qué, a, a qué te está enfrentando. No puede abrir una puerta y decir: va, yo me meto aquí, pongo mi página web, a, a los tres días está cerrando, bueno, viene nadie. Está claro. Así que, entonces, esos son agregadores. Después tenemos lo que le llaman OTAs, que realmente son consolidadores. Consolidadores realmente en el sector turístico son aquella gente que compra cosas y después las vende a otros, ¿vale? Esto es muy curioso, es muy interesante. Por ejemplo, cuando compré a mejor, a mucha gente compra vuelos en e drinks por poner un ejemplo, en e Drinks y, y entonces pues los compra más barato que la propia compañía, ¿vale? Pero el día que va a volar resulta que hay overbooking y tú no vuelas. ¿Por qué? Porque e Drinks no consolidó, digamos, lo que hizo es llegar a un acuerdo con esa compañía le compró 200, 100 asientos y ahora no vendió los 100, vendió 33, no le interesaba y a ti te ha dejado tirado. Y cuando tú llegas allí, tú no tienes el destino. Entonces, yo siempre digo, cuando tú le compras un consolidador, emite tu asiento y compra tu asiento. De esa manera, es la única manera que tú garantizas que estás haciendo. Entonces, pero hay que saber qué son consolidadores, ¿vale? Y qué son agencias, qué son otras. Y que toda esta gente te trae gente aquí. ¿Malo o no? Te trae gente aquí. Y los destinos de lo que estamos haciendo es promocionando para que esta gente traiga gente aquí. Y, y, y tenemos que acordarnos también que aquí hay empresas que resulta que cuando eh, tú promocionas a esta gente, crean sus paquetes con determinadas empresas, que alguien ha dicho por ahí, me parece este chico, que pasan y no compran nada. ¿Por qué? Porque cuando vienen, ya vienen hasta con las tiendas que van a comprar. ¿vale? Entonces, claro, eso, esto es, esto hay que saber que existe y entonces hay que ver cómo, cómo se puede… Eh, eh, ir metiéndole mano a esto poco a poco para, para poder organizarlo, ¿no? Bueno, después tenemos esta parte que es espectacular, que es el mundo hotelero, que no es extrapolable a los demás y tiene los IDS hoteleros con sus chanes, eso es, digamos, allí damos una asignatura específica de IDS hoteleros para, para que se pueda aprender qué problema tiene realmente un hotel. No estoy hablando de la cadena Meliá, estoy hablando de un hotel que es una pyme, que la tiene que vender y que tiene que estructurarse y que es un hotel de alguien de aquí, que lo ha montado, que puede ser con encanto que puede ser… Entonces, se enfrenta a este problema, ¿no?, de, de, de, de todo esto. Bien, los GDS, que no podemos olvidarlo, que son otros bloques que están ahí detrás, que son los, los grandes que han estado durante toda la vida. Amadeus, que el que me permite que yo pueda decir «dame un hotel en, en, en Dallas». Entonces, pues, tú te metes en Booking, Booking tiene un acuerdo con esta gente, esta gente tiene una idea y, y son los que tienen. Es decir, que ahí hay detrás una cadena impresionante de… Fijaros, esto es más complejo de lo que parece. ¿eh? Después están los nuevos mercados PIR, que le he puesto, que fijaros cómo aparecen como mercados PIR, pero no son mercados PIR, es mentira. Son igual que los consolidadores, ¿eh? son agencias otas realmente, que se han saltado un poco la norma y en vez de estructurar algo, eso tendríamos otro debate otro, en otro momento. ¿Qué es lo que están haciendo los mercados PIR? Pues los mercados PIR lo que están haciendo es coger la inteligencia y las ofertas de los territorios y gestionarla a ellos, saltando nosotros. Ahora mismo están con las viviendas, pero si os metéis, por ejemplo, bueno, están con las viviendas, no, y más cosas, por ejemplo, Trifor Real, que era una plataforma muy potente, la ha comprado Airbnb. ¿Por qué? Para, para ya controlar la experiencia. Eh, Expedia ha comprado Honeyway. Eh, si están comprando en el momento que se articula. Hay otra muy potente que está empezando ahora que se llama Valleibol. ¿Qué son experiencias? Experiencia es ven al Albaicín, come en un restaurante típico, te vas a una cueva de Sacromonte y tal, y eso lo organizo. Me pongo de acuerdo con, con usted, lo organizamos, lo pongo allí y a partir de ahí empieza. ¿Qué ocurre? Yo Yo... Yo soy un empresario, pues yo, soy, yo lo pongo, ¿vale o no? Al principio está muy bien y al final pues me cobraron una comisión del 20%, del 15% y al final pues están estructurando ese, ese tema. Digo un poco para ir situándonos en, en, en esos mercados pib, que en definitiva es lo mismo que si estuviéramos comprando un hotel, ¿vale o no? O un hotel o estuviéramos comprando otra cosa, ¿vale? Está dentro del mismo modelo. Bien. Pues todo este… Bueno, podríamos seguir, porque si nos metemos en el tema de transporte aéreo, en el tema de renta car, en el tema de inspiración de viajes, en temas… Cada, cada bloque tiene una especificidad distinta y la empresa donde está se enfrenta a esto. Claro, eh, una empresa a veces le pide al destino, por eso me parece muy bien que pongan formación de empresarios, porque los empresarios tienen que saber esto, porque si no saben esto no pueden vender, ¿vale? Porque venden al que, está, al que ha llegado aquí. Pero no ha vendido en origen. Pero esto tendría mucho que hablar. Pero bueno, estas son algunas de las empresas de, la empresa de estas que la, la tenía puesta por ahí. Bien, esto es más chiquitito. El siguiente, es en decir, fin. ya he hablado de si soy turista, si soy un intermediario en el, tema, en el tema y si soy una empresa del destino. Antes creo que me he equivocado, el destino está aquí a la izquierda. Una empresa del destino. Una empresa del destino es una pyme, un hotel, alguien que hace una experiencia, alguien que ha montado una actividad mmm, relacionada pues, con la sierra, por ejemplo, aquí en Granada. En Málaga, por ejemplo, se están montando muchas actividades en, alrededor de ronda enoturísticas, han creado empresas, alumnos de la facultad han creado eh, spin-off y están creando, por ejemplo, empresas Milamores, tal, pues te hace visita Entonces, claro, ella tiene que decidir, como empresa, como empresa, qué hacer, ¿vale? Porque, claro, el que tiene que una empresa, dice, en, la, en mi empresa no entra nadie pasan por la puerta y no entra nadie. Y es un problema que yo tengo, ¿no? Porque me he invertido aquí y tal. Entonces, aquí, aquí, esto es muy simple porque he quitado porque si no tendría que estar eh, un montón de tiempo más. Entonces, aquí lo que pasa es que como empresa tú lo que tienes que tener es una cosa que llama un motor de reserva para poder reservar tus productos y ahora decidir, decidir claramente o me voy por mi cuenta o me voy al mercado intermediado. Si me voy al mercado intermediado ya sabes que ha entrado en el ecosistema de allí y ya sabes que tienes que pagar por vender. A lo mejor te interesa hacerlo o no hacerlo, solo tendrás que valorar. Pero si te metes por el canal propio debes de saber que también te cuesta dinero y, segundo, que vas a competir con toda esta gente que tienen el triple o el cuádruple de dinero más que tú. Con lo cual, eso hay que analizarlo bastante. bastante. Entonces, yo soy una empresa que está aquí en el albaicín y monto uh, alguna experiencia por aquí y, y, y espero que alguien que pase me la compre, pues a lo mejor estoy sufriendo, porque todo el que pasa ya la he comprado en otro sitio. ¿vale? Entonces, es, y, y ese es un poco el, el ecosistema. Entonces, eh, yo siempre digo, es, es, digamos, se está harto de que den cursos de técnicas, de técnicas de SEO, de SEM, de tal, pero no se da cursos o conocimiento sobre, digamos, la decisión entre el canal propio y el intermediado. Ahí es donde hay que trabajar. Porque todo el mundo sabemos ya lo que, que pagando se promociona, todo el mundo sabemos el social media, el, lo, las redes sociales, el Facebook, cómo manejarlo, buscamos cualquiera que. Vale, pero yo lo que tengo que hacer es. Claro, no es lo mismo si estoy hablando de, como he dicho antes, de la cadena Marrio, que está apostando por su canal propio, porque tiene un, una marca muy potente y, y es capaz de hacerlo, o por cadenas muy potentes que quieren disminuir la intermediación. Yo, por ejemplo ahora voy de viaje, voy a. A, un, a, un, a Estados Unidos, voy a ir a, a, a un hotel Rio y se lo he comprado a Rio, no se lo he comprado a Booking. ¿Por qué? Porque he sacado, Rio está haciendo potenciando su canal y me da a mí más ventaja como cliente. ¿vale? Ahora, yo conozco Rio y ahora no conozco un hotel que esté eh, en Times Square, que, sea, que no sea una cadena, entonces no lo conozco. Igual que nadie conocerá eh, un hotel de Granada. Yo siempre hago la misma pregunta. ¿Quién me dice un hotel de Zamora? ¿De Zamora? Háblame lo hay aquí algún zamorano. ¿eh? ¿Un hotel de Zamora? Venga, uno, un nombre. Ni uno. Pues, ta, conclusión, nadie te encuentra. ¿Vale no? Nadie te encuentra. En el momento que… Entonces, ese, ese es el tema, el problema en el que se enfrenta la empresa. Luego ya tenemos los tres problemas, o los tres, los, no problemas, los tres apartados. El turista, la intermediación y la empresa, que tiene que tomar sus decisiones y no puede ponerla en manos de los públicos. ¿vale? Esa es una cuestión muy importante, ¿vale? Bien, y ahora llega otra vez, ahora soy yo, aquí está mi primo otra vez, ya, ya estoy no estoy ¿por dónde tiro? Yo soy el destino y entonces ahora llega el gestor del destino o la gestora del destino, que tiene que tener el conocimiento de lo que va a hacer y de lo que va, y lo que va a realizar, porque no de oídas, no pensar como un turista, no pensar como una empresa, sino pensar como un destino que ...la orquestación de lo que hemos visto al principio... ...de la interacción de la primera transparencia... ...y de la inteligencia territorial. Entonces, ¿para eso qué hace? Tengo que crear un destino sinfónico. ¿Eso qué es? Tengo que, primero, organizarme yo mismo. Es decir, mi propio... Mi propio ...por ejemplo, ¿dónde está la competencia de turismo aquí? ¿En Granada? En el Ayuntamiento de Granada. ¿Vale? Tengo que organizarme yo mismo. ¿Y yo mismo qué es? Tengo que ver si estoy en sintonía con vía pública, si estoy en sintonía con los determinados eh, elementos del propio ayuntamiento, para ser sinfónico, para tocar todo el mundo la misma canción, porque si no, me encuentro que vía pública alguien le pide algo y turismo no se ha enterado, cultura organiza algo en no sé dónde y no se entera, entonces, eso es la, el tema sinfónico. ¿Y eso cómo te lo arregla? Esto te lo arregla la tecnología. No pone ordenadores, ni páginas web, que todo el mundo dice, yo tengo una página web. No, pero bueno, eso no es nada, eso es un texto que se ve en internet, ¿vale? O no? Hay que poner herramientas que, que permitan, cuando algo ocurre, se tenga que integrar, ¿vale? Entonces, eso nosotros lo llamamos, desde el punto de vista de tecnología, interoperabilidad de sistemas, que eso está, está hecho. Está resuelto. El problema es que hay que, digamos, hay que montar una planificación para hacerlo, de alguna manera. No se trata de aplicar tecnologías disruptivas, no se trata de poner gafas para ver la alhambra en 3D ahí en la puerta, ¿vale? No se trata de eso. Eso no es mejor para que ponerlo, pero eso está muerto dentro de, de un poco de tiempo. No se trata de poner que no, no es que no haya que ponerlo, se pueden poner mupis de información turística, pero eso tiene que estar interconectado para mantenerlos, porque si no a los 15 días están los mupis apagados. ¿Vale o no? Para eso no los pongo. Tengo que pensar primero en la sinfonía y después buscar los instrumentos, ¿vale? Es darle la vuelta. Nadie hace una casa comprando ladrillos. Hace primero una estructura, eso se llama arquitectura tecnológica. Hay que hacer esa arquitectura y hacerlo, ¿vale? Bien. Primero tengo que hacer dentro y ahora, después, tengo que hacerlo por fuera, con todo lo que hay, poquito a poco, ¿eh? pero, pero tengo que empezar de alguna manera, ¿vale? Bien. No puedo hacer un sistema de Big Data, os lo digo de verdad, no lo puedo hacer, porque no tengo datas. ¿Cómo voy a hacerlo Big si no tengo datas? ¿Vale o no? Vamos a pensar, ¿eh? Entonces, si no tengo ni ni esta nube con todo lleno para poder sacar información, pues, pues entonces no puedo hacer Big Data. ¿vale? Podría hacer Data o mmm, reconocimiento de, de, de datos, análisis de información, pero, pero no puedo hacer Big Data. Big Data hoy por hoy hace muy pocas empresas. Eh, Google, por supuesto, Facebook, Visa, Mastercard… ¿eh? Eh, toda esa que recibí todos los días de, de, de tantas tonterías que recibimos por el correo toda esa gente hace big data que basta con que pregunte algo con que, que ya esto tú, ya te estás buscando por cualquier lado te está recibiendo esto es decir pero nosotros cómo vamos a hablar de big data si no tenemos los datos nosotros lo tienen el ecosistema vale no lo tiene en el ecosistema vale vamos a ir un poco por, por ir resumiendo entonces aparece el siguiente concepto, el sistema de inteligencia turística. Es decir, tenemos lo que hemos visto anteriormente y tenemos que crear un sistema de inteligencia turística. Y entonces ahora vienen los predicadores de los destinos turísticos inteligentes, ¿vale? Que claro que eso vende mucho, pero para tener un destino turístico inteligente hay que tener un sistema de inteligencia turística, un sistema sinfónico, un sistema integrado. Si no, no podré tenerlo y en ese sistema tiene que estar he escuchado muchos aspectos que aquí se han tocado perfectamente. Gobernanza, accesibilidad, sistema de información, marketing, conectividad. Si no nos conectamos y no tenemos información, ¿cómo va a tener tu sistema de inteligencia turística? Sostenibilidad, participación social. No lo había preparado, me ha venido estupendo para que lo veáis que, que el sistema está est estructurado. Innovación y comercialización. Eso es un sistema de inteligencia turística. Pero no basta hacer participación social, porque después esto… No va a ningún sitio, no se, no se extrapola esas conclusiones o ese, eh, digamos, a ningún lugar donde, de otra manera, la parte de innovación pueda recurrir y pueda decir cuáles son las propuestas, qué es lo que hay aquí. Es decir, se puede hacer a mano, pero es mucho más cómodo hacerlo con un sistema como ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, el desarrollo turístico sostenible es claramente dependiente de un modelo urbano y de un y de un, de un modelo turístico. Es que eso está claro. Y estamos en un momento para abordarlo, ¿eh? estamos en un momento para ser valientes y abordar este tipo de cosas y de, que, y de empoderar otra vez a los destinos, poniendo normas. No pasa nada, yo comprendo que hay mucha gente que vive del turismo, pero a esa, a, hay que poner en normas y hay que poner una serie de características ¿no? y, y, y ir avanzando en este, en este modelo. Bueno, esto es, eh, esto es una transparencia que he cogido de una foto de un, del móvil que le he hecho, a porque no la tenía en digital, no la encontraba a la Agenda 21 de Málaga. Lo quería poner ahí, porque nosotros trabajamos en el Observatorio de Medio Ambiente Urbano, en Málaga hay un observatorio de medio ambiente urbano, que por ejemplo está creado por el ayuntamiento, pero para el ayuntamiento es como un grano. ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos es continuamente dando informaciones sobre lo que está pasando. ¿no? Entonces participamos en la agencia, Agenda Urbana, pero es positivo, porque de esa manera, eh, al final, que gobierna escucha... Eh, un ruido de cosas que están pasando, que pueden pasar, entonces pues empieza a… Escuchar. ¿Quién hablaba? Eh, yo siempre digo lo mismo. ¿Quién hablaba de flujos turísticos o de gentrificación hace dos años? En la universidad se hablaba, pero aquí no se hablaba. Ahora ya se habla. ¿Han escuchado esa palabra? ya Llevamos mucho tiempo trabajando en este tipo de cosas. Entonces, entonces esta es la propuesta… De, de la Agenda 21 de Málaga, donde está, por un lado, el territorio y la configuración de la ciudad, porque también lo han hablado, el modelo de ciudad es fundamental tenerlo claro, la quiero peatonal, quiero un tranvía, voy a levantarla para un metro, es el modelo de ciudad, el, el, la parte del Gobierno de, de la ciudad, si quiere o no quiere, participación ciudadana, calidad de vida, etcétera, y después la cohesión y social, que el empleo, el smart, el TIT, todo lo que esté ahí, y después la gestión de recursos. Esto, la verdad, que está muy bien y os recomiendo que la que la Agenda 21. ...y en medio está la palabra sostenibilidad, ¿no? Eso es el destino sinfónico. Y eso tiene que ir obligatoriamente acompañado, obliga digamos, eso es la parte teórica. Y ahora obligatoriamente tiene que ir con la parte tecnológica. Si no sabemos hacer esto, tendré que buscar a alguien que lo sepa hacer. Yo no me hago mi casa, voy a un arquitecto y me hace los planes. ¿Vale o no? No a mi primo, que está estudiando arquitectura que posiblemente no me la haga bien, el chiquillo es bueno, que es el que estaba ahí en la foto, ¿eh? pero, pero, pero será bueno. Igual que pasa con la tecnología, tengo un, una prima de un amigo que es fabulosa, lo veo bien que maneja WhatsApp, entonces pues le digo que me haga tal cosa, entonces empieza ese problema. Entonces, eso necesita planificar, como todas las cosas que estáis planificando, ¿vale? Entonces, porque porque la sostenibilidad, la sostenibilidad en la tecnología también existe, yo siempre también pongo el ejemplo, Unicaja, que ha pasado por 18.000 desde la caja de rondas, se unió con Antequera, se unió con... Todavía tiene las bases de datos de la estructura antigua, estructurada y adaptada, porque no las va a tirar. Lo único que hace es crear una serie de capas, que es la tecnología vale y la maneja. Uno los tendrá mejor, otro peor, ya en función de cómo… No, yo no estoy defendiendo a, a ninguna compañía de este tipo, lo que vengo a referirme es esto, ¿no? Entonces, hay que hacer eh, eh, sistemas integrados de gestión de destino para poder orquestar todo lo anterior. Entonces, a mí siempre pongo esto que me gusta mucho, el cubo de Rubik. Lo busqué una vez en una metáfora y, y, me, y me sale de, me, Está muy bien, el cubo de Rubik, como vosotros sabéis… ¿Vale? Y entonces está de muchos colores tú empiezas a darle vueltas, hay gente que son unos máquinas, pero y lo hace rápido, por ahí hay gente, que... Y ya cuando no lo puede hacer, tú lo que haces es que coge una brocha y hace verde, amarillo y ya dice, "Mira lo que es he eso, ya te he hecho el sistema. Ya está todo el sistema orquestado." Pero cuando rascas, rascas en el verde, aparece el rojo detrás. ¿Qué ocurre? Que no está no está realmente bien hecho. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la innovación no radica en adoptar tecnologías, mira que yo soy de tecnología, en eso nos radica la innovación, la innovación, hasta, digamos, radica en integrar todo lo que hay, ¿vale? De alguna manera tengo que integrarlo e intentar colocar alguna, alguna capa para poder hacerlo. Bueno, no voy a hablar de ese tipo de palabras. Entonces, normalmente un sistema una arquitectura tiene que tener cuatro partes, el subsistema de información, el de comercialización, el de dirección, que realmente es donde está el destino, viendo que lo que pasa, y el de integración, que es una capa que permite siempre ir integrando todas las cosas, ¿eh? no tirándolas, sino integrándolas continuamente. Como veis ahí, esto es que ha salido todo rojo porque hay varias transparencias, como está en PDF, eh, eh, aparece en solo uno. ¿no? Lo primero que hay que crear, esto que está aquí en medio, una base de conocimiento que no la tenemos? Con conocimiento de los recursos, con conocimiento de la, de la información que hay del destino, con, con, con todo lo que es el conocimiento que nosotros tenemos. Y ahora, esa información, compartirla, compartirla con la, con la primero con la oficina de turismo. Tú vas ahora a la oficina de turismo y le haces una pregunta y no saben ni la mitad de las cosas que le estás preguntando. Pero así te lo digo claramente, Pero no aquí. Nosotros hacemos de turista invisible en un montón de sitios, ¿no? Y vamos con los alumnos y preguntamos de, primero, puede ser que hasta, como en Málaga, que esté hasta externalizada la oficina de turismo, con lo cual eh, tiene allí puesto a alguien que ni siquiera es, nada, uno que la han contratado allí, entonces pues no sabe ni siquiera lo que está hablando. Entonces, claro, lo mínimo que tenía que tener es la información conectada para que tú puedas. Preguntar. Yo, por ejemplo, le pregunto a Málaga una chica que estaba en la oficina. Mira, aquí hay algún palacio cercano, estaba al lado del Palacio de Villalón, donde está el, el Museo Picasso. ¿Hay algún palacio que se pueda visitar? Y dice, no, en Málaga palacio no hay. Ya, palacio no hay en Málaga, ¿no? Sí, cosas de... ¿Por qué? Porque no tienes información. No, a menos no tiene conocimiento, pero eso se lo da el conectarte en un momento al sistema. Las app, ¿cuántas app del destino utilizáis? Ninguna. ¿Por qué? Porque la hacen y no están interconectadas de nuevo con el sistema intermedio, lo veis aquí. Y después, la web de información turística, la web de cultura es no se sé engranada porque no la ha analizado. Nosotros eso ya lo hemos ido cambiando. La web de cultura dice una cosa, la de turismo dice otra, la de otro dice otra, la de otra… dice. Entonces, claro, es, toda esa amalgama hay que estructurarlo y crear un sistema de información coherente. Todo el mundo… La, la, la reflexión es que la información se pone una vez. Y se ve todo el mundo. Por ejemplo, nosotros hemos hecho ya un sistema en la Costa del Sol en el cual un municipio coloca una noticia en diferentes, en diferentes eh, digamos, prioridades. Si es prioridad una, es para todo el mundo. Entonces, todo el mundo ve la noticia en todos los municipios. ¿Vale? Porque a lo mejor alguien viene aquí a Granada y, y en Fuente Vaquero hay algo y yo quiero saber algo de Fuente Vaquero. Y entonces resulta, si tú quieres saber algo de Fuente Vaquero, ve a Fuente Vaquero. Pues eso como es, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, digamos, es el, este es el módulo de la información turística. Luego, no basta con hacer algo y decir, voy a poner esta, por ejemplo, el MUPI, pues aparecería aquí, el MUPI, y el MUPI estaría conectado a la base de información. Si es de la agenda de la ciudad, en el momento que Cultura pusiera la agenda, en el momento que lo pusiera, el MUPI está recibiendo recibiéndola. La Pero no el MUPI, la APP también. La oficina de turismo y lo otro. Es decir, es una cosa tan simple. Quiero decir que estamos hablando de simpleza, ¿no? Todo el mundo, ah, eso está. Me gustaría mi mí verlo. Por un boquetillo para ver si está o no está, ¿vale? Esa es la información turística. Esta es la parte más complicada de, de explicar brevemente, que no quiero yo tampoco extenderme mucho. <coughs> que creo que ya me estoy pasando. En su sistema de comercialización. Nosotros no podemos comercializar. Los destinos no podemos comercializar. Pero sí podemos poner en valor las cosas que venden la gente de nuestro destino. Bueno, ¿Vale no, la gente de nuestro destino. Entonces, existen múltiples... Hemos hecho un estudio que de hecho se está eh, poniendo en práctica en andalucía.org, que es gestión dinámica de paquetes turísticos. Eh, la, la cuestión está en que el propio sistema permita no mandar un link a los diferentes empresas del destino, sino interconectar con sus centrales de reserva. De manera que, cuando alguien me pregunte, yo te, te incorporo tu central de reserva. ¿Eso qué ocurre? Que hay dos tipos de empresas, una que tiene su propio motor de reserva y otras que no lo tienen. Pues, entonces, se puede facilitar generar motores de reserva para, en vez de invertir en comprarle ordenadores, pues invertir en crearles motores de reserva que son para ellos, para que puedan comercializar y, a partir de ahí, incorporarles la información. ¿Esto qué me permite? Pues esto me permite una cosa muy fácil, que es tener sistemas de recomendación. Empezar a tener lo mismo que tienen otros. Porque cuando la gente entra aquí, que primero habrá que hacer que entre la gente, primero no entra porque esto no funciona. Cuando la gente entra aquí y busque algo aquí y lo encuentre, empezará a buscar. Entonces, ¿yo qué obtengo? Yo tengo sistemas de recomendación. Sé perfiles y gente lo que está demandando cuando está... Esto, por ejemplo, lo hemos aplicado en Ronda y la gente se queda alucinando cuando, cuando la gente buscaba en Ronda, lo que buscaba no eran toros, eran castañas. Lo que más buscaban es castañas. La gente para ir al Valle del Genal, porque querían ir a ver las castañas. Sí. Te va dando información de lo que está ocurriendo, pero si no lo tiene, ¿cómo te va a dar información? Es imposible. Fijaros, aquí hay otra cosa muy importante que es CR externas. Esto, esto requiere cada transparencia media hora, tres cuartos de hora, pero es un poco para, para haceros la idea. ¿Qué son las CR externas? Pues son las empresas que hemos visto de intermediación, que si quiero también me puedo conectar a ellas. Bueno, no. Y ellas, si quieren, también se pueden conectar aquí, pero ya se conectan. Entonces, cuando tú orquestes tus, digamos, tus productos locales y de tu territorio, y tú lo ofertes, ellas, y, y digamos, y el de aquí lo meta aquí en lugar de meterlo al otro lado, ella tendrá que venir aquí a comprártelo a ti, no tú ir allí a comprárselo. Es decir, es un proceso de intercambio tecnológico muy complicado, pero que hay que ir predicando que va… Y, y en ese terreno estamos con, con algunas administraciones haciéndolo. Esa es, digamos, la, la arquitectura de comercialización. Hay otra cosa muy importante y es que todo el mundo habla de CRM y aquí no se puede tener un CRM. Señores, aquí en turismo se puede tener un TRM porque un CRM se tiene en un hotel se tiene en una compañía aérea, se tiene en una compañía de rentacar. Pero aquí, cuando yo entro en una tienda, cuando yo entro en la oficina de turismo, a mí nadie me pregunta, que yo me llamo Antonio Guevara, me preguntan con mucho, ¿tú de dónde eres? Yo digo, yo de Málaga, ¿vale? Entonces, yo, tú lo que puedes tener es un sistema de trazabilidad turística, un TRM, relaciones con el turista, para saber por dónde va. Si establezco sistemas de este tipo y voy a diferentes lugares y me permite interconectarme o sensorizarme, pues sabré que Antonio Guevara fue a la oficina y después realmente fue a ver eh, un monumento o fue a… Hacer, eh, eh, todo esto requiere mucho tiempo para que… Para, pero, pero un poco para que hagáis la idea. Esto es el subsistema de comercialización. Y después, este es el de su sistema de dirección, que no, no, nosotros ni siquiera le queremos llamar Big Data. porque Porque realmente tiene el conocimiento de todo lo que está ocurriendo aquí, en un momento determinado, pero no tiene otro conocimiento. De, para ser Big Data tendría que estar in, interconectado con lo que compran, interconectado con las compañías telefónicas, interconectado y entonces eso es más complicado. Lo cual quiere decir, pero esto lo que sí me permite es tener un sistema de gestión de flujo, para saber en un momento determinado cómo se ha ido moviendo toda la gente por algún sitio. Si además me permite interconectarme con ese operador turístico, Podría incluso saber, podría incluso, por ejemplo, en Málaga estamos trabajando, ya la tenemos, en saber cuántos cruceristas llegan ya este mes. Bueno, no, parece una tontería, pero es que de pronto se meten 14.000 personas en la ciudad durante ocho horas. Entonces, eh, ¿qué es lo que hay que tener? Preparado, actividades, eh, eh, estructuras de un lugar y otro, hablar hacia dónde van y qué han comprado, es si decir, todo eso requiere… Y entonces, ese sistema ya, digamos, hemos conseguido tenerlo. Información prevista del que va a llegar. Y con todo y con eso. Todavía hay multitud de fallos, pero si no lo tienes, jamás lo que te encontrarás es una manifestación en la calle Lario. Y dices, ¿Tú esto qué es, no? Hay aquí ocho personas que están reivindicando y es que el crucero eh, sale después. Es que ese tipo de cosas es que hay que ir y, y eso te lo puede dar este, este sistema, ¿vale? Bueno, y después ya estaría el subsistema de integración, que eso son ya… Otros palabras más raros que ontología, digamos, eso va creciendo. Esto, esto que haría, pues imaginaros que esto se monta aquí, pues esto se interconecta con el patronato de turismo. Eso se interconecta con la Junta de Andalucía. Eso se, entonces, a partir de ahí se va generando, entonces digamos, esto es un sistema que llamamos top-down, bottom up ¿Es difícil explicarlo? Por supuesto. ¿La tecnología está? Está. ¿Qué tiene que haber? Voluntad. Voluntad de planificación y de implementación, ¿vale? Eso es lo único que hay y de planificación. Bueno, yo voy terminando. Eh, ¿Beneficio que tiene esto? Pues yo creo que tiene para el turista tiene muchísimo. Empezaría otra vez a buscar qué cosas se puede hacer en, en, en, en Granada, Así porque yo me tengo que fiar fiar de algunas opiniones de mucha gente que pueden estar, de las cosas que se pueden hacer aquí y a veces pues no, no detecto lo que realmente me interesa. ¿Eh? Nosotros estamos en un movimiento eh, muy potente ahí que se llama la Carta Malacitana y estamos montando el título de ciencia gastronómica y, y gestión hotelera, la facultad. Entonces, estamos metiéndonos mucho en temas de eh, kilómetros cero, de, de eh, restaurantes relacionados con el territorio, productos territoriales. Eh, un poco también hemos mirado bastante a los catalanes, que nos metemos mucho con ellos, pero son innovadores totales. Por ejemplo, ellos han creado unas cadenas que se llaman Origens… Como, sin e, orígenes, ¿no? donde hay todo lo que se cocina, pues son de productos locales, de la zona, no tiene por qué ser solo de Granada, puede ser de la propia, del propio territorio. Entonces, ¿Y eso qué hace? Pues hay mucha gente que dice, vamos a buscar eso, eso no, dónde lo encuentra? en Tribago o en Skyscanner? no, lo tienes que encontrar en un lugar que te lo, te lo, te lo orqueste, ¿vale? De alguna manera, y poco a poco irás montando eso. Entonces, pre, eh, permitirá la preparación. Eh, poniendo en valor los recursos turísticos, pero bueno, ya prácticamente lo he ido diciendo todo. Para las empresas, es muy importante este tipo de sistemas, porque sus sistemas se pueden integrar con algo, ¿vale? Y eso no significa que lo tenga que abandonar, que tenga que abandonar lo otro. En ningún caso hay que abandonar la intermediación, porque bien he dicho al principio. Pero lo que sí me puede permitir es abrir una vía más, gestionar mi, mis propios eh, clubes de productos. Por ejemplo, hemos estado aplicando esto eh, en la Costa del Sol eh, con temas de ocio, eh, Nadie conocía la cantidad de parques de ocio que hay en la costa, desde el mariposario. Entonces, hemos creado con ellos club de productos y a partir de ahí pues, hemos, hemos creado herramientas para que ellos puedan ir comercializando todo ese tipo de productos. Es decir, que cada agente requiere una, una manera. Y otra cosa es que calcula el retorno de la inversión. Me voy a gastar tanto dinero, pero ¿en qué me lo voy a gastar? Y después, que esto me trae aquí mi… Voy ahí, me voy a ir a la feria esta a gastarme allí tanto dinero. Y ahora después, ¿quién viene aquí? ¿Vale? Por empezar un poco a, a calcular esto. En definitiva, ya os, os dejo por si queréis hacer alguna pregunta, sobre, sobre todo los sistemas tecnológicos tienen que ser interoperables, eh, con integración y, y sobre todo que también la palabra sostenible aparezca en la tecnología y no sea comprar cosas tecnológicas por comprar, ¿vale? Si no hay sostenibilidad en la tecnología, tampoco la implantación es lógica. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. La verdad que una explicación francamente interesante de algo que podría resultar en principio <coughs> más duro, ¿no? Eh, vamos mal de tiempo, el descanso ya nos lo comimos, así que vamos a hacer cinco minutos de preguntas y cinco minutos a continuación para montar la mesa, el que quiera que se ponga de pie, estire un poco las piernas o lo que, o lo que desee y continuamos. Eh, intervenciones muy breves porque no tenemos más de 5 minutos ¿eh? para todo. ¿alguien quiere? Ah, pues por favor, pero breves que si no no da tiempo que diga Antonio nada muchas gracias, me ha tratado como lo de la orquesta <risa> ese símbolo, ¿no? aquí la orquesta no funciona pues hay que trabajar, trabajar por ella el y les conoce qué sonido emite y qué lugar tiene la orquesta aquí lo que se emite es el mismo uh -huh. yo creo que eso es así que muchísimas gracias no sé si en Málaga el ruido ha desaparecido no, no, no, hay ruido pues también no, no, no y, eh, bueno, ahora te contesto me ha intentado también cuando ha hablado del sistema de inteligencia turística. ese organigrama no, me parece excepcional y creo que se lo podrían aplicar el gobierno y otra cosa, no sé si en Málaga la participación ciudadana como es Se hace de otra manera, tiene otra funcionalidad. ¿Cómo se hace la participación ciudadana? Porque si la participación ciudadana a nivel individual, no a nivel sino pertenece a la zona de vecinos, que a veces la zona de vecinos está compuesta de cinco, 6, 7, 8 personas que a veces cuatro, Y la participación vecina, ¿qué no quiere en esos lugares? Bueno, en Málaga también hay ruido, no hay, no hay, no hay orquesta bien montada, hay, hay, hay alguna cosa que van uniéndose poco a poco, porque estamos metidos en, en metido bastantes proyectos con ellos, tanto en Málaga como en la Diputación, que ya tiene un sistema de inteligencia turística, que para eso hay que invertir dinero pues y, y, le ha, y ha comprado datos a los GD, es que hay que comprar datos, es que hay que comprar datos a los operadores, entonces han gastado, han decidido dedicar dinero para poder tener esa, esa información y tener eh, esos datos. Eh, pero todavía queda mucho por hacer. Es decir, estamos en proyectos bastante interesantes y, y hay proyectos que están creados como eh, Ciudad Smart City, ¿no?, que estamos intentando crearlo. pero todavía falla. ¿Por qué falla? Porque realmente el problema que hay aquí es un problema de egos tanto públicos como privados, ¿no? Y en un momento determinado, pues, las cosas van en función, porque detrás de todo esto al final hay un dinero, hay un dinero y ese dinero, pues ese es el problema realmente, quién, eh, quién tiene que, que asignarse ese dinero para hacer algo. Entonces, lo que sí es verdad es que sí se ha establecido ya una arquitectura de lo que se quiere hacer. Ahora, otra cosa es que sea sinfónico, ahí hay que conectarse, ¿vale? Bien, los foros en Málaga, eh, se, digo, porque estoy, yo participo en el de Marbella, en el de en Fuengirola, no, en Fuengiro, no, Mijas… En Torremolino estoy ya desbordado de foros, ¿no? Y el de Málaga Capital. El de, el de Málaga, por ejemplo, hay un foro donde, mmm, eh, se llama el Foro del Turismo, donde participa el aeropuerto, el puerto, eh, mmm, el aeropuerto del puerto, eh, está también los Rentacar, la, la, la Agencia de Viaje, eh, la Confederación de Empresarios, eh, la Universidad, eh, la Asociación de Hoteleros. Eh, las Asociación de Vecinos del Centro Histórico, en la que está la del Centro Histórico, no la de los demás, porque, claro, cada ciudad tiene su… Málaga está concentrado la visita en el Centro Histórico. Vosotros, eh, si consideráis Centro Histórico esto, pero, pero, pero tenéis, digamos, más diversidad, a lo mejor, en, en ese tipo. ¿Vale? Entonces, ese foro se reúne normalmente todos los martes, primero de mes. ¿Vale? Entonces, siempre hay un tema a tratar, en ese foro, siempre. Eh, la Semana Santa, por poner un caso, la movilidad… La, entonces, en ese foro acceden, acceden las diferentes áreas de ayuntamiento donde van a trabajar ese, ese tema. Eh, otro ejemplo, el Hotel del Puerto de Málaga, ¿no? Que se reúne y entonces pues valora todo. Y entonces, claro, cada una de las asociaciones son las que hacen su foro de participación, ¿vale? La Asociación de Centro, por ejemplo, nosotros como universidad hemos ido a la Asociación del Centro Histórico, pero es la Asociación del Centro Histórico la que hace su foro de participación, ¿vale? Y es la, a donde convoca a la gente del histórico y después lleva la, la información. El foro después toma decisiones y esas decisiones pueden ser asumidas o no por los políticos, la mayoría son asumidas, la mayoría son asumidas. Y esa es la, digamos, yo creo que la ventaja que tiene Málaga y que eso empezó a hacerlo hace aproximadamente unos 10 o 12 años. Y entonces, es un plan. Entonces, hay cosas que a veces no le gusta y la tiene que abordar. Por ejemplo, eh, hemos plan nosotros hemos planteado una regulación en el foro desde hace ya tiempo, que la no sé porque aquí no creo que siga en la prensa de Málaga, alguna noticia vendrá, pero una regulación, por ejemplo, sobre la planificación eh, de bares en el centro histórico, ¿vale? Y la hemos, hemos planificado. Entonces, cuando lo planteamos la primera vez, pues fue como un poco extraño, claro, la asociación de de, hoteles, de restauradores estaba en contra, empezamos a hacer informaciones, hemos, llevamos documentos, hemos tenido varias reuniones y al final hasta ellos están a favor, ¿vale? Están a favor, porque es lógico, porque la demostración está clara de que al final expulsa, están expulsando los propios restauradores locales, viene la franquicia y al final, entonces, entonces se está haciendo un plan que no está costando bastante trabajo, porque, claro, después están las diferentes áreas de ayuntamiento, etcétera, pero, pero quiero decir que ese foro sí trata temas determinados, complicados. Temas, por ejemplo, eh, el Hotel del Puerto, por ejemplo, ese, ese, ese, esa propuesta la hemos perdido en la universidad, porque lo único que nos hemos quedado en contra del Hotel del Puerto es la universidad, tendremos que asumirla, pero todos los demás lo ven positivo. Bueno, habrá que seguir haciendo, es decir, cada uno, pero que habrá que, algunas veces uno, digamos, eh, sale beneficioso con todo lo que está haciendo, pero sí es verdad que, que se establece un sistema bastante integral. Y ahora después, lo que sí es verdad que el ayuntamiento tiene o está implantando, ese es el sistema este de articulación de todas la, las áreas del ayuntamiento, ¿vale? Pero no todo ya func no funciona bien, es decir, la, la orquesta no funciona. De vez en cuando sale un gallo por un lado que, que no vean. ¿no? Bueno, eh, vamos a recoger todas juntas las intervenciones que resten, muy breves. Eh, que Antonio ya finalice y pasamos a la mesa, ¿vale? Eh, Ferdao. Vale. Yo quería preguntarle como gestora pública, quería preguntarle su opinión como experto y como... Se, que, que yo quería preguntarle Antonio como experto en turismo y aparte como malagueño Y quería plasmar estas dos ideas. Hace como dos o tres años salía un artículo bastante importante en el... En, un periódico, en uno de los periódicos más importantes de la ciudad de las velocidades, comparando las velocidades de la ciudad de Málaga y la ciudad de Granada, que decía que Málaga se situaba a niveles ya de ciudades como Madrid, Bilbao, etc., mientras que Granada, teniendo el potencial que tiene y el patrimonio que tiene, iba como eh, en, tercera, ¿no? en tercera o en, o en cuarta posición, ¿no? ...y luego en el foro que comenté antes... ...un profesor de la Universidad de Granada... ...también experto en el sector... ...plasmó la idea... ...de que Granada venía un número importante de visitantes... ...pero no generaban a nivel... ...tanto de riqueza como de porcentaje... ...que se dejaban a nivel de PIB... ...no dejaban el dinero... ...por lo tanto algo se estaba haciendo mal... ...aquí en Granada... ...¿cómo es posible que teniendo la Alhambra... ...que es uno de los monumentos más visitados de España... ...no estemos haciendo las cosas bien como para que se refleje y, sin embargo, otras ciudades como Málaga casi como que se han construido de la nada y se han traído un montón de museos, un montón de recursos turísticos y patrimoniales y culturales y están situados a la cabeza, mientras mm. que Granada esta sigue, todavía sigue a la cola. Entonces, quería preguntarle... hombre a usted. Yo creo que eso es... Eso, en Málaga, además yo he sido sí partícipe de eso y llevo muchísimo tiempo con ellos trabajando, ha sido... Eh, la realización hace aproximadamente do, 12 años de un plan, ¿eh? de un plan para llevarlo a cabo. ¿Mm? En Málaga se decidió en un momento determinado, y así lo discutimos durante tiempo: Málaga, yo soy malagueño, mmm, y Málaga, eh, hace 12 años, vosotros que vayáis a Málaga, no es ni por asomo lo que era Málaga ahora, ¿vale? Entonces se planteó. Eh, hacer una ciudad habitable, con lo cual se pidieron fondos para petronizar todo eso, cosa que costó mucho trabajo con manifestaciones de los empresarios de, de todas las calles que hoy por hoy le dan beso a todo el mundo de la cantidad de cosas que, que están vendiendo, ¿vale? Hoy por hoy están encantados, ¿eh? Pero lo que sí se hizo es, digamos, decidir hacia dónde nos vamos a dirigir. Vosotros tenéis una cosa muy importante, que es la lámpara ¿no? Eso está claro. Entonces, nosotros no teníamos ningún elemento ¿Cuál fue nuestro elemento? Picasso, ¿vale? Picasso fue nuestro elemento. Entonces, lo que hicimos es decidir todo alrededor de Picasso. Entonces, la figura de Picasso y poner todo alrededor de lo que es Picasso. ¿Eso qué ha hecho? Pues que eso venga la gente la cultura de Picasso. A partir de ahí… No, hay muchas luces y sombras. Por ejemplo, nuestro museo, por ejemplo, que os aconsejo que veáis, el nuevo Museo de Málaga, es espectacular. Ha tardado muchísimo tiempo en abrirse porque dependía del Gobierno, las peleas de los políticos, etcétera, ¿no? De la Junta con el Gobierno, etcétera. Pero al final, por ejemplo, es un museo espectacular. Entonces, a raíz de ahí se hace un cambio de Málaga. Málaga no queremos que sea de sol y playa, queremos que sea una ciudad cultural. Pues entonces, hay que hacer. Y entonces se planifican actividades culturales, se hace un plan… Mensual, en Málaga tendréis mensualmente una actividad diferente para realizarla, que está consensuada por todos y a partir de ahí. Vosotros, por ejemplo, al final, yo creo que lo que se está produciendo es que alguien que viene a, a Málaga, viene a Granada, ve el alambre y se va. va. Otro día, va, si quiere, va a Córdoba y se va. ¿Va ¿Vale o no? Sevilla está más lejos. <ríe> Sevilla sí consigue. Eh, atrapar, ¿vale? Sevilla sí se consigue atrapar, ¿por qué? Porque está un poco más lejos, entonces ya hay como un, un... Entonces, vosotros estáis muy cerca. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer es... Eh, yo, yo vengo mucho a Granada porque me encanta, os digo de verdad, y, y vengo muchísimo. Y mis hijos igual, me encanta venir a Granada. Entonces, pero eh, la veo cada vez que vengo muy turistificada. Es decir, la, el, propio, el propio comercio se ha... Entonces, hay que potenciar, de alguna manera, potenciar, ayudar otro tipo de, de comercio. Por ejemplo, en Málaga, si vais, el comercio es muy innovador, ¿eh? si os dais cuenta, o incluso la restauración es muy innovadora, ¿eh? muy innovadora. Vas a los bares, son todos…, es decir, se potencia ese tipo. Entonces, eso hace que sea un destino distinto. Pero yo creo que si vosotros teniendo lo que tenéis, tenéis que crear alrededor de la Alhambra una serie de…, eh, articular otros productos para que la gente…, y tenéis muchísimas cosas muchísimas cosas. ¿Y alguien ha dicho alguien algo de que el plan turístico como el sol y playa? Alguien de... no, yo lo que he dicho ¿Eh? es que la realidad turística, si se analiza, lo que sí. se vería sin saber qué está la alambra, es que tenemos un modelo de turismo, de sol y playa en la práctica. En la práctica, Sin embargo, con continuas menciones a... Turismo sostenible, cultura. Eso, sí, sí. Bueno, yo, mi idea es la siguiente, es decir, yo lo que creo que a vosotros, lo que creo que habría que reflexionar, o pasa es que la Alhambra os la venden, ¿vale? O se la venden. Y entonces, tú lo sabes o no puedes de ninguna manera, eh, o no puedes controlar el flujo de gente que te va a venir para Alhambra. Entonces, te la están vendiendo, hombre, ahora se está vendiendo por el tema de la entrada, que todo el mundo estamos al, al, al tanto de todo eso. Pero mí a referirme, es que, Vuestro foco de atención es Alhambra, pero vosotros tenéis también otro, la sierra y que tenéis muchas cosas. Entonces, yo creo que hacer un plan con esa diversidad y, y, y plantear que Granada es otra cosa, ¿no?, es, es, es fundamental. ¿no? Yo creo que es así, ¿no? eh, Bueno, esto tiene mucho que hablar y mucho que discutir. A mí es que me encanta, ¿no?, porque estoy en todo… Estamos haciendo, por ejemplo, el, el plan de Mijas. Acabamos de terminar el plan de Mijas, con seis Mijas, no? Sí, ¿no? Pues… Ellos, ¿En qué se tienen que centrar? Pues es un pueblo el único pueblo blanco que queda en la costa, ¿no? Entonces hay que, hay que potenciar y después también las diversidades la diversidad que tiene de, de eh, digamos, de de, de, de Montes, es que no me sale la palabra. ¿eh? Es decir, hay que ir hacia otro tipo de cosas y posicionarse en otros lugares y no donde todo el mundo va. ¿eh? La misma línea, punta, y porque yo cada vez que propongo algo, ya, yeah. nosotros, lo, no, verás, cada uno tiene una competencia. Yo, yo, está, Esteban un... está, es que a mí me gusta mucho este tema. Yo es que, yo intento, vamos, nosotros tenemos la suerte, en Málaga también, como somos facultad de turismo, que es una de las cosas que habéis dicho, nos encargan muchísimos trabajos, venimos bueno, tenemos cada vez más cosas encargadas. Entonces tenemos, ahora por ejemplo, en la semana pasada estuvimos, hemos liderado la gestión del plan de turismo sostenible de la Junta, la hemos hecho en Málaga y hemos moderado profesores de la universidad. ...todo eso, ¿no?, con la Junta Andalucía. Entonces, yo lo que sí veo es que, por ejemplo, los gestores de Málaga... ...que son del Partido Popular, ¿vale?, del Partido Popular... ...se sientan con los gestores de turismo de la Junta Andalucía... ...que son del Partido Socialista, ¿vale o no? Y entonces, pues, eh, creo que en determinadas políticas se ponen... No, no, ...yo siempre digo una cosa, es que el turismo tiene que ser... ...como la seguridad social, es decir, cuando un turista viene aquí... ...o cuando un, un granadino va a Málaga... ...y se dobla un pie... ...va al hospital... ...y, y no pasa nada porque sea de Granada... ...porque le van a atender... Eh, es este. ...entonces el turismo es igual... ...el turismo... ...el que viene aquí... ...de fuera... ...viene aquí a Granada... ...y después va a Fuentevaqueros... ...después se va a Motril si quiere... Y, ...y no le importa... ...si el alcalde del Motril... ...es de las confluencias... ...es del PP... ...o es de la madre que lo parió... ...¿no? ...entonces... ...ese tipo de cosas que... ...cuando se vea eso... ...y yo creo que en Málaga... Hay su, su pique, está claro, pero hay un, un cierto acuerdo, hay un cierto consenso. ¿no? Bueno, muchísimas gracias Antonio. La próxima vez mmm, prometo Me que gallo. dejaremos mucho más tiempo porque <risa> la verdad queda para un, un debate interesantísimo. Eh, eh, bueno, pues reiterarte el agradecimiento. Y no vamos a hacer ningún tipo de descanso. ¿No? Eh, tendremos te que hacer un, ¿Un, botín de agua? Eh, un, un, un esfuerzo suplementario porque vamos a montar ya la mesa donde vamos a conocer algunos de los proyectos que se están desarrollando desde universidad, incluido al patrimonio y, y a la cultura, y que creo que también pueden tener un impacto y darnos otra visión de estas cuestiones. Así que los que participáis, por favor, si, si podéis pasar, pues uh. vamos haciendo. Gracias. Sí, no.